muy buenas tardes bienvenidos una vez más a una emisión de pensamiento libre transmitimos a través de la plataforma del movimiento conservador venezolano y en diferido por repúblicos tv Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo este programa hoy día 24 de junio del año 2021 200 años después de la gran batalla de carabobo y eh, sobre esto vamos a conversar con el invitado que tenemos hoy, que tenemos el gusto de tener por acá. Tenemos al abogado y escritor eh, Marcelo Crobato. Bienvenido, Marcelo, a Pensamiento Libre, al Movimiento Conservador Venezolano. Bienvenido. Pero muchas gracias. Realmente un gusto aquí con todos ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias por estar aquí. Marcelo, hace 200 años... Eh, se gestó una batalla importantísima en el campo de Carabobo, marcando el inicio de la libertad de Venezuela. Nos encontramos 200 años más tarde peleando justamente por la misma libertad que perdimos. ¿Cómo interpretas tú esto, Marcelo? Bueno, es verdaderamente que... vergonzoso que ya hemos llegado a esto. Uno de mis antepasados en la Guerra de Independencia, pero no estuvo en Carabobo, él era margariteño. Y cuando pienso todo lo que hizo esa generación, y tenemos que tomar en cuenta que prácticamente los que puedan llevar su, su linaje hasta esa época tienen que tener a alguien, así haya sido un simbolado, porque no tuvieron nada que ver con lo que pasaba. Y esta generación no pudo ponerse a la Altura de esa circunstancias. Vergonzamos invadidos y sin disparar. Una... Esa es la vergüenza de la Fuerza Armada. Yo pertenecía al ejército hace mucho tiempo, dejé la institución mucho antes de que llegara Chávez y pienso los que están, qué vergüenza de, de haber permitido que se llegase a defender la patria y lo que hicieron fue entregarla. Exactamente, eh, este, exactamente, Marcelo, fíjate, el, el, el hecho es que 200 años después estamos teniendo una situación donde somos prisioneros, tenemos, eh, ya no es el imperio español, ya tenemos un, un, un, un imperio eh, nacional, vamos a decirlo así, el imperio de la corrupción, el imperio de del socialismo, el imperio de de una casta de ladrones que se hicieron no solo del gobierno, sino que se hicieron también de la supuesta oposición, una un, un atajo de, de, de criminales quienes tienen secuestrado a Venezuela en este momento y que bueno, me imagino que Bolívar y Páez eh, deben estarse revolcando en la tumba por por ver a estos a estos criminales haciendo lo que lo que están haciendo con con nuestro país. Mira y ahora fíjate que se habla de incluso eh, tú, tú te das cuenta de que la situación cada vez está peor porque eh, esta casta de, de, de bueno de, de nuevos burgueses quieren arreglarlo todo por vías vías pacíficas vías electorales vías eh, eh, consensuadas. ¿Qué opinión te merece esa situación de que ahora se van a lanzar por elecciones aunque algunos dicen que no que es inaceptable pero a la final ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eso, eh, Marcelo? Ellos dicen que no, pero es lo que sí han hecho. Así que no hay por qué creerles. Lo peor es que la metrópoli... ...no es diferencia, es una pobre isla. Venezuela podría haberle pasado por encima. O sea, ni siquiera nos ganó un... El imperio español era realmente poderoso. Ahorita, siempre Cuba es la que manda en Venezuela, y creo que es la primera vez en la historia que un país más poderoso ha sido y controlado por un país muchísimo más débil. De... Va a, a elecciones con, con las mismas condiciones, que no importa cuáles sean las condiciones, estamos hablando de criminales de la peor calaña que, que han demostrado que no tienen ningún talante democrático. Hay un video. Muy ...bueno que ha corrido muchísimas veces... ...el ilustre... don Llanes Chivo Negro... ...donde él... hablaba de new ...la diferencia entre el toro, y el toro... ...y él decía que no se puede... ...ir new porque vas a morir... ...y el gobierno no es democrático... Por tanto ...usar las formas democráticas... ...para combatirlo... ...es morir... ...lo dijo hace 20 años... ...y se ha demostrado en cada una de las elecciones... ...lo peor es que quieren seguirlo haciendo... Entonces se demuestra las palabras de Einstein, que la estupidez es hacer las mismas cosas en resultados distintos. La primera vez que hizo una elección no funcionó. Otra vez no funcionó. Otra vez no funcionó. Bueno, es que ya, ya, ya está comprado. Esa es la peor para todo. Porque si ellos quisieran, por mucho que digan, queda pacífica. Está. Bien, búscate una vía pacífica, pero no sigas usando la misma juicio, ¿no? O sea, y en la misma forma, ni siquiera cambian. Yo no lo veía también en las guarimbas, en las grandes marchas, todas exactamente iguales y terminaban en un gran enfrentamiento contra un piquete de la guardia. Nunca hubo la mínima flexibilidad operativa para decir, vamos a plan. Siempre era lo mismo y siempre en el mismo sitio donde los guardias ya estaban esperando para dispararle a la gente. Entonces... Eh, ¿Están tan mal asesorados como para hacer eso como para hacerlo? ¿O simplemente son traidores y les pagan para hacer eso? Yo me tiro por pensar que son traidores, estúpidos no tienen. No, evidentemente, Marcelo, no de estúpidos no son no tienen nada. Lo que son, son una, un atajo de ladrones. Y, y fíjate, ¿no? Esto me lleva a... ¿Están mal asesorados como para hacer eso o como para hacerlo? Sí. Exacto, fíjate, me, me trae a, a colación esto de que, de que la, las salidas, sin duda que la única salida que hay es, es una vía de fuerza, no hay otra salida, si de verdad queremos salir de esto, porque la otra opción que se anda baraja, barajeando por ahí es una especie de, de chamorrazo, una cosa así como medio maquillada. Y, y, y yo lo que pienso, Marcelo, uh, es eh, que... Que, que la única vía tiene que ser armada. Y en ese sentido, eh, te invité, porque sé que, que tienes un planteamiento, que estás trabajando sobre un planteamiento de, de conformar una especie de, de elección para un congreso en el exilio. ¿De qué trata esta idea, Marcelo? Ok, vamos a explicarlo. Efectivamente... La, la vía de fuerza tiene que aplicarse. Y eso es... Porque todos han visto películas donde hay una toma de rehenes y la policía tiene que actuar. O lo han visto en una película, alguna algún capítulo, pero no es una situación extraña. Ha corrido muchísimo el video de del comisionero de Persona tiene secuestrada a otra, tiene un rehén, le está apuntando, que saca de las negociaciones, pero ahora la policía le dispara al delincuente y lo mata. Se hicieron todas las los para disuadirlo, pero no funcionó. Entonces, ¿qué va a hacer el rehén? Bueno, lo que están haciendo es que maten al rehén y de eso está muriendo el rehén. El rehén es Venezuela y son todos los venezolanos. ¿Cómo consiste el proyecto presentando? Conversación que hubo Daniel Lara Díaz con Leo y él decía que se podían hacer muchas cosas, pero que todas estas necesitaban recursos. Pero que los recursos estaban porque hay siete millones y medio de venezolanos fuera del país. El 10% de ellos aportan un dólar mensual para hacer eso. Él decía: hay recursos para hacer los contactos políticos, para, hasta para contar a los mercenarios de verdad, porque el. El dueño de la empresa había dicho que con 40 millones de dólares él montaba la operación y sacaba a Maduro. Bueno, han gastado muchísimo más, han robado muchísimo más en el y Maduro sigue ahí. Entonces, todo el programa que hicimos en el y yo, porque ya habíamos hablado de eso anteriormente, mi tesis en Derecho Político de los universidad de argentina fue justamente sobre los gobiernos cuando se pierde la soberanía y cómo se estructura el silio y qué perspectiva tiene. Algunos han tenido éxito, algunos no, pero el asunto es que cuando se pierde el país queda adentro, cuando se... el país queda invadido de una forma o de otra, pues es necesario establecer una forma de gobierno, una forma de representación. El gobierno del exilio no puede realizar mayormente el gobierno, se puede visitar a la sociedad ¿sí? y esto se... de ahí en adelante, pues sí, eh, me puse a escribir un, un documento que yo le llamé el Manifiesto, el manifiesto por la venida donde describí todo lo que estaba sucediendo: sí. y no estamos tengo invadidos, traicionados. Bueno, perfecto, ese está en, en mi página y este eh, sí, correcto, yo lo tengo explico cómo hay que actuar lo más terrible es que hay segmentos del manifiesto que son tomados textualmente del acta de la independencia 210 años y pueden tomarlo textualmente o sea, la situación es la misma Entonces, el proyecto que surgió de ahí es que venezuela los venezolanos necesitamos otro interlocutor válido a nivel nacional algunos contactos que se han hecho con líderes políticos latinoamericanos, han dicho que ellos tienen que estarse con la porque no hay más nadie, que con alguien tienen que hablar, que supuestamente representa la oposición a Nicolás Maduro. ¿Es verdad? ¿Con quién hablar? Y ellos agarran al único que hay. Entonces, darles eh, Todos hemos dicho siempre que el interinato es un grupo de ladrones Estructurados desde el chavismo, que no hacen nada, que no quieren llevar a Venezuela, pero sigue sin haber una alternativa. La alternativa tiene que constituirse y entonces se puede, si los venezolanos participan y eligen sus representantes, hay algunas ideas ahí, hay un grupo que está proponiendo hacer asambleas donde las personas eh, participen en base a lo que establece la constitución chavista del 99 y decir, bueno, nosotros los elegimos como representantes del pueblo de Venezuela, 200 personas, 300, 500 o 1.000 designadas son 1.000 personas designadas adeptos. La fuerza de quien vaya a representar a Venezuela tiene que venir de todos los venezolanos. Por eso hablamos de la posibilidad de hacer una elección. No es fácil, pero esta elección se puede hacer por vías electrónicas, pero con un sistema garantizado que sea de blockchain. El blockchain no puede ser alterado porque cambiar un registro de blockchain implica hacer cambios en docenas de computadoras. Porque esa es la garantía. Se utiliza justamente para garantizar que la información no puede ser alterada. En este caso, nosotros lo queremos llevar a, a este plano electoral político. Pero se utiliza para muchos efectos comerciales y de seguridad de las transacciones. Entonces, esta elección que se puede hacer entre los venezolanos en el extranjero, y ya voy a explicar por qué los que están en, en el exilio, no los que están en Venezuela, deberían tener una participación como mínimo de un millón de personas, posiblemente más, dos, tres millones, no sería descartable que pudiesen participar. Entonces, este Congreso de Diputados que conformen la Junta Patriótica, más o menos como se estableció el Congreso que decretó la independencia de Venezuela en 1811, de representar a los venezolanos, ante los gobiernos, ante personajes políticos, tengo la legitimidad que me eligió tanta gente. Dos o tres millones de personas votaron por el interinato, va a tratar de esgrimir una legitimidad que la tuvieron relativamente de origen, porque en mi opinión la constitución del 99 es ilegítima, hasta ahí es válido, pero partamos de la base que sí lo fuese, se les acabó el periodo, y además, perdieron legitimidad en el desempeño. No cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron, pero además se comportaron como el mismo chavismo. Pues se ha develado cantidad de hechos de corrupción y lo que hacen es taparlos de la misma forma que lo hace el chavismo. Simplemente, bueno, agarraron a fulano corrupto hasta sitio, no, bueno, vuelvo para tal otro puesto. Pero ahí nadie resulta castigado. Nunca dicen sí, dirán, no me falla, imagínate, qué horror. Fulanito estaba robando. Todos no, siguen igual Miles de millones de dólares y los venezolanos no hemos visto nada. Lo único que se ofreció fue aquel bono de héroes de la CU, algo así que era 100 dólares para los médicos. No sé si los recibieron, pero a la hora de verdad, una vez de 100 dólares no llega muy lejos. Los que están fuera de Venezuela también tienen necesidades y tampoco les llega nada. Entonces, ¿cuál es la ayuda humanitaria que ellos reciben? Bueno, la que se quedan. ¿no? porque claro. nosotros hablamos de los venezolanos en el exilio y no los que están en Venezuela. Por dos razones. La primera es de seguridad. El que está en Venezuela y empiece a participar y manifieste que va a votar y lo haga, va a ser perseguido. Si lo hace muy abiertamente, va a tener el dijecito tocando la puerta o el Seville. O si no, por lo menos, los no del consejo comunal, diciéndole, usted está participando en eso porque no todo lo que tiene entonces no necesitamos más presos políticos no necesitamos más perseguidos no necesitamos más torturados porque un preso político no es una inversión a futuro, es un hermano que está sufriendo porque luchó entonces hay que proteger a los que están dentro de Venezuela, que no pueden arriesgarse innecesariamente como se pretende hacer, cada vez que dicen bueno vamos a ir a la calle a protestar, otra vez, con lo que no funcionó lo único que se lograba con eso era más presos políticos y la segunda razón es de eh, proteger el proceso, porque una persona que está en Venezuela puede ser extorsionada. Aunque ¿Okay? hay quienes dicen que le, los candidatos, al comprometerse a la injerencia internacional, la vida de, de hecho de los otros gobiernos para salir de la dictadura, dicen que sí lo van a hacer, pero pueden ralentizarlo. Entonces el chavismo podría nombrar sus candidatos ahí, personas que no estén manchadas por el chavismo. Y ellos dicen, bueno, yo salí elegido, y voy a hacer todo lo necesario para que sea más lento, para que eso se enfríe. Entonces hay que impedir que el, el chavismo pueda montar un candidato y las personas que están dentro de eso las son extorsionables. Porque viene el Consejo Comunal a Misión Vivienda y le dice, ok, todos los que están aquí van a votar por el candidato que nosotros elegimos. ¿Y qué van a hacer? Tienen que hacerlo porque así si no pierden su casa. Si sí, por mucho menos que eso los han amenazado, han despedido a los empleados públicos, les han tirado las cajas clap, que hay gente que las necesita desesperadamente, a pesar de que son una basura, las necesita para completar la comida. Entonces, esta gente que está en Venezuela, los que reciben las misiones, los empleados públicos, en misión vivienda, son extorsionables. Por mucho que ellos sean realmente patriotas, sean realmente nacionalistas, sean realmente antichavistas, tienen que comer todos los días entonces los pueden obligar a votar como el gobierno quiera que voten entonces no queremos que distorsionen la elección vamos si estamos fuera de Venezuela no somos extorsionales pues. ¿qué nos van a decir? mira, eh, que te voy a quitar ¿qué más vas a quitar? yo no vivo allá sí. no me pueden mandar un, un dije a tocarme la puerta no me pueden quitar la caja club entonces vamos a votar por quien realmente esté comprometido por sacar al chavismo y claro. estas personas elegidas sí. en la junta patriótica pues tienen que hacer todo el trabajo de hoy para conseguir los apoyos políticos para que esta solución, que en un momento el presidente Trump dijo todas las opciones están sobre la mesa, pero el interinato se encargó de enfriarlas, vuelvan a estar sobre la mesa y haya la posibilidad realmente de sacar a estos delincuentes de, del poder y enviarlos donde tienen que estar con cada oso el resto de su vida. Así es, fíjate, Marcelo, yo bueno, te estaba escuchando con bastante atención el, el, el planteamiento que hace. Yo leí el, el manifiesto que tú preparaste, eh, yo lo estuve leyendo. Bueno, en verdad, mucho de lo que ya está aquí ya uno lo sabe, ya yo lo sé. Sin embargo, lo que sí, lo que fue donde yo me detuve y lo subrayé, que fue en la última parte donde dices que este, por ello fundamentamos en los derechos inalienables del hombre y del ciudadano a la libertad con detrás la declaración de independencia. Nos constituimos como una junta patriótica en el exilio, con la única y exclusiva función de liberar a Venezuela de las cadenas que la oprimen. Entonces a mí me, me, me surgen ciertas, eh, ciertas inquietudes, porque ciertamente la vía es de fuerza, ¿eh? ahí, no hay, ahí no hay otra opción. Si queremos salir de esto, de verdad, de raíz, es a través de la fuerza. Sin embargo, te digo que, por ejemplo, el, para conformar todas estas cosas, yo soy un poco escéptico porque es que necesitamos el apoyo de por lo menos dos o tres gobiernos. Dos o tres gobiernos, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Uruguay, cier ciertos gobiernos que dieran un, un beneplácito a... A armar estas cosas, a prestar sus territorios para hacer algunas actividades concernientes a esto, y eso todavía no, no se ha materializado en ningún tipo. El, el caso de Brasil, nosotros tenemos contacto con los conservadores de Brasil y nos dicen: aquí las cosas está que arde, a Bolsonaro lo quieren tumbar, la Corte Suprema está detrás de Bolsonaro para hacerle un impeachment, y eh, Duque tiene el, el, bueno, la casa ardiendo, y, y que por decirlo de menos, entonces uno dice bueno hace 200 años atrás en la, en, en la independencia al menos tuvimos a los ingleses de nuestro lado pero es que ahora los ingleses yo no creo que estén de nuestro lado o más bien lo que querrán es sacar partido de toda esta situación entonces soy un poco escéptico en el sentido de que más allá de las cuestiones operativas que se pudieran hacer para lograr una elección porque evidentemente eso se puede arreglar y se puede hacer es constituir ese apoyo político que sea necesario, porque si no, cualquier cosa que haga, allá podremos tener 7, 8, 10, 15 elegidos y quedarán como unas, como unas madrinas de 15 años, porque ¿quién les va a, para, a prestar atención? ¿Qué ejército pueden movilizar? Incluso hasta tomando dinero de, de, de la gente... Sí, eh, ¿quién, ¿quién va a dejar que se movilicen unos mercenarios? hasta el globalismo la gente que tumbó a Trump porque fueron los mismos que tumbaron a Trump entonces, eh, eh, muchas personas son escépticas a este planteamiento que es la vía necesaria porque yo no estoy diciendo que no es la vía es la vía necesaria para sacar a esta gente la fuerza es lo único que va a sacar a esta gente, no hay otra cosa lo que, lo que sea después de eso eso es chanchullo y arreglo elecciones eh, chimbas eh, candidato fantasma, eh, está Leopoldo López con la corbata bortera verde por todos lados, viendo a ver quién es más globalista y quién le jala más mecate al globalismo para ver quién están los liber progres en Venezuela con sus partidos liberprogres ¿no? Liber mercado, libre mercado, pero, pero entonces uno dice, ¿quién nos va a soportar este, a sustentar este, este planteamiento? ¿Quién puede ayudarnos en eso? Porque es lo que es, digamos que el... Punto febles o el, el punto débil que se le que se le ve y cómo podemos trabajar en eso marcelo para para blindar ese punto débil que yo veo que es esa legitimación internacional bueno los países van a terminar por apoyar por dos razones uno la corriente de refugiados sigue aumentando de hecho hay estimaciones que al abrirse las fronteras, pasado el, la emergencia del coronavirus, saldrán de Venezuela más de 3 millones de personas. O sea que ya no será uno de cada cuatro venezolanos que esté fuera del país, sino uno de cada tres. Esto es inaguantable para la gran mayoría de los países. Están colapsados por la cantidad de refugiados venezolanos. Y por su, propia, por su propio interés van a decir: Tenemos que ver cómo sacamos a Maduro, porque no podemos aguantar los 1 millón, 2 millones de venezolanos aquí porque no hay espacio, aparte que algunos son realmente xenófobos, en algunos países lo no son, pero hasta los que no son xenófobos, pues están afectados por la cantidad de venezolanos que llegan y en condiciones de refugiados, porque si llegasen todos en condición de millonarios, digo yo vengo a un martillo, yo, yo compro aquí un departamento monto una empresa, y dirán bueno está llegando la la, la inmigración es la mejor manera pero el venezolano que está llegando muchas veces es profesional, pero llega sin nada, llega a que todo lo que tenían en venezuela lo perdieron aunque sea por la devaluación y la, y la crisis económica donde los inmuebles han perdido 60 70 por ciento del valor entonces la gente vende un departamento y le alcanzaron los pasajes cuando antes podían vender un departamento y comprar uno en otro sitio sí. entonces los países van a tener interés en resolver esto porque eso afecta a sus economías de hecho en panamá sucedió que quedaron colapsados, porque Panamá es un país bastante pequeño y no tenían capacidad para absorber la cantidad de venezolanos que estaban llegando y eso los afectaba severamente. Y también por la autopreservación. Está claro para todos que el chavismo interviene en todos los movimientos políticos de América Latina. Se sabe positivamente que apoyaron a Cristina Kirchner para que retomase el poder en Argentina se sabía que había agentes de inteligencia del SEBIN o del DIGESIM que estaban allá eh, haciendo trabajo de inteligencia o, trabajo en la calle apoyando las manifestaciones dando la, la capacitación para actuar violentamente en las manifestaciones que había en contra del presidente Mauricio Macri en Colombia ha sucedido los han atrapado y los ha, han atrapado con armas y se ha descubierto que son de son gente del chavismo todo el desastre que hubo en Colombia eso no fue gratis eso fue Gustavo Petro financiado por el chavismo, Gustavo Petro es un chavismo total que está allá entonces en todos los países va sucediendo en Chile sucedió también cuando empezaron con el cuento de la constituyente mal que les queda porque no saben lo que están haciendo, por eso tenemos que cambiar la constitución, qué le cambiaría, no sé pero hay que cambiarla esa fue la estupidez de todos los que estaban votando por la constituyente entonces los líderes políticos van a saber que por su preservación van a tener que ver cómo hacen para aceptar a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro está interviniendo a ellos los países y van a perder lo que tiene. Sí. Entonces va a ver es de ellos de, de hacerlo. Hay políticos que, que quieren realmente cambiar. Hay algunos que no tienen no tienen el guaro para hacerlo pero hay algunos que sí lo tienen y tienen el interés y están también fuerzas vivas hay fuerzas sociales fuerzas militares que están dispuestas a escuchar porque ellos ven lo que está sucediendo y dicen mira yo no quiero pelear la guerra, que ustedes están peleando entonces tenemos que apoyarlos yo creo que sí va a haber porque Venezuela es un problema grave para América Latina Venezuela está destruyendo América Latina no solamente con la acción económica y mandando a los agentes de Quinta columna, con el flujo de refugiados sí exactamente fíjate eh, ciertamente mira el problema se va a trasladar a los otros países de hecho ya se trasladó ya eh, venezolano ya es una, una carga para estos países porque como tú bien dices ellos no llegan en plan de ser inversionistas y vienen en plan de refugiados pero tienes otro otro factor que te está que también juega en contra que es el hecho de que en todos estos países que esperaríamos algún cierto apoyo para para iniciativas como la tuya o como cualquier otra que sean de fuerza enfocadas a la parte de fuerza eh, tienen están viviendo una situación muy particular y es esa situación que se vino eh, gestando desde el foro de sao paulo desde toda esa esa izquierda que durante años empezó a trabajar y está dando sus frutos sus malos frutos porque digámoslo así están ahora tomando Todas las democracias de, de América Latina. Y lo peor es que lo hacen por la vía democrática. ¿eh? O sea, el guerrillero aceptó, la izquierda aceptó que de la violencia no quedaba nada, vamos a irnos por la vía democrática. Y efectivamente, la, por la democracia, lo que yo llamo, lo que comúnmente se llama la dictadura de las mayorías. Entonces, eh, eh, tienen un, un punto específico, que estos gobiernos tienen a la izquierda metida hasta los tuétanos en todas las instituciones. Tenemos el caso de Perú. Muchos ya que están en Perú venezolanos andan viendo cómo hacen para salir corriendo de allá. Y en Colombia está pasando lo mismo. Entonces vemos esa debilidad de estos gobiernos que se dicen centro derecha, que no son ni de centro ni de derecha, son gobiernos cobardes que no tomaron, no tomaron en cuenta esta situación que donde la izquierda se les vino metiendo usando la cultura. Usando la cultura, porque mucha, muchos de los errores de estos gobiernos era que, ¿no? que con medidas economicistas la gente iba a estar bien y tal. Y todos los agarró y se les metió por la cultura. Y entonces ahora tienen un fenómeno muy particular. Izquierda en todas las instituciones y en casi toda la, la, la población. ¿Y cómo entonces decir uno? Perdona mi escepticismo, pero es porque yo estoy viendo que esta situación se pone peor... Tanto no solo ya para nosotros, que es bastante mal, sino para estos vecinos que tenemos aquí, donde está Brasil, están todos estos países sufriendo ya lo que nosotros empezamos a sufrir hace años, donde yo digo, bueno, ahora estos migrantes brasileros, migrantes colombianos, migrantes peruanos, ¿y ¿para dónde irán? Entonces eh, eh, ya el, es una situación hemisférica, por llamarlo así es una situación complicada marcelo ciertamente yo entiendo la parte como que estos gobiernos tendrán que tomar cartas en el asunto porque se les va a desbordar pero qué pasa si quienes toman las riendas de estos gobiernos no son personas conscientes sino que son los mismos izquierdistas que provocaron esta situación entonces vemos situaciones de violencia eh, todo tipo de abuso a, a venezolanos a, a, a los venezolanos están mal vistos en todas partes y, y esto dentro de unos años puede pasarle a los colombianos, puede pasar a los brasileños porque es la izquierda copando absolutamente todo. Y mientras nosotros no nos les paremos en, en la parte cultural, en la parte de política, pues evidentemente vamos a tener la venezolanización en lo que tiene que ver con el socialismo de, de, toda, de todo este hemisferio. Yo veo complicada la situación, marcial o sea en cuanto al, al conjunto que, de, de situaciones que engloban a, a América Latina, o sea, lo veo complejo, evidentemente, tienen que tomar acciones los gobiernos, tienen que tomar, pero ¿quiénes son las que lo van a tomar? Los mismos izquierdistas, que son los que en Venezuela empezaron a provocar, es eso que a veces nos, nos llama la preocupación, y es motivo de alarma, es motivo de alarma, porque planteamientos como el tuyo, los veremos entonces surgir en Colombia, en eh, Brasil, en, eh, en Uruguay, en tal... Porque entonces la gente va a decir, bueno, se están apoderando de todo. Entonces, este, es una situación complicada, Marcelo. Eh, yo te digo, es muy compleja. Yo desearía que, que las cosas fuesen como nosotros queremos que fuesen. Lo desearía enormemente. Y, pero yo veo que, que la situación cada vez es peor. Te, te pregunto otra cosa. Eh, manteniendo eh, las reservas del caso, porque eso es algo que tampoco tiene que estarse diciendo, y mucho menos estos medios. ¿Ha recibido apoyo de algunas eh, organizaciones políticas? Eh, evidentemente no me vas a decir quiénes, no me vas a decir dónde están, porque eso es como que... Pero, pero ya bastante se ha dicho ya. Y, y, y, pero ¿Ha recibido algún tipo de apoyo de, de personas, de, de organismos, de, no sé, que se te han acercado para, para prestarte su apoyo bueno de organizaciones pocas pero ciudadanos personas que comprendieron que tienen que ser ciudadanos como siempre digo ser ciudadano es estar consciente de su responsabilidad con su nación y actuar muchísimo me han colapsado todo el, el, el whatsapp con eso entonces la, la gente se está entusiasmando y va a suceder tarde o temprano, lo que dicen algunos políticos, que la mejor forma de, de dirigir la multitud es ver hacia dónde va la multitud y ponerse adelante. Y van a querer participar. Pocas organizaciones realmente se han, se han acercado para ser parte de, de este proyecto, pero sí muchísima gente. Pero todos estos oportunistas la gente los va a ir rechazando también, porque la gente ya los está viendo de otra manera. De hecho, lo primero que dicen, mira, no queremos nadie que venga del salismo, no, no vayas a aceptar a nadie que venga del interinato, nadie que venga a los partidos, y bueno, la gente lo, lo está viendo, y el que no quiera participar va a quedar por fuera. Hay una frase muy buena de un personaje despreciable totalmente, como es Juan Domingo Perón, dictador argentino y fundador del peronismo, que dijo, el pueblo marchará con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes. Yo creo que vamos, el pueblo venezolano va a marchar con la cabeza de muchos de sus dirigentes, forma figurada, evidentemente. El mismo Perón no dijo que iban a decapitar a la gente a llevarlo, pero en forma figurada sí, iban a llevar las cabezas de sus dirigentes porque iban a, a quedar mal y iban a quedar por fuera. Los que les gusta sí. el conectorismo en todas partes van a quedar mal, incluso en el resto de América Latina hay personajes que... Son meros políticos, politiqueros, pero hay quienes son estadistas y estos estadistas van a reaccionar, van a decir, mira, no es que yo quiera ayudar a los venezolanos, este que ayudar a los venezolanos me protege a mí, protege a mi país. Eh, no va a ser fácil, nadie dijo que era fácil, para Simón Bolívar tampoco lo fue. Así que se puede, pero es lento. El que diga que de esto lo salimos en un mes o en un año, está mintiendo. O sea, no hay solución rápida, la solución es lenta y hay que irla construyendo. Claro, bueno, de verdad, este, ya para ir cerrando, Marcelo, eh, yo te agradezco mucho que me hayas aceptado esta invitación y que, y que bueno, y hayas explicado, hayas explicado al detalle, eh, lo, lo, digamos, el proceso que, que, que tiene este planteamiento, eh, cuál es el, el objetivo, y bueno, eh, es el ciudadano, es el ciudadano quien evaluará en última instancia y te prestará, te manifestará su apoyo. En el caso que te quiera manifestar tu apoyo, ciertamente ninguno de los personajes que hayan tenido algún tipo de relación con el chavismo o chavistas arrepentidos o no, no pueden tener ningún tipo de participación, no solo en la iniciativa que tú planteas, sino en ningún tipo de iniciativa que pueda venir de, de dar al traste con, con la narcotiranía socialista genocida que tiene el castro -stalinismo chavista en Venezuela. Entonces, nadie de esa gente, nadie de esa gente puede hacer parte de, de ningún tipo de transformación. Y menos reivindicando una constitución a todas luces ilegítima, eh, totalmente vendida, hecha a la medida de un régimen comunista, porque todo aquel que te hable de la constitución, que por porque el artículo, eso, eso, eso no cuadra, porque es que... Es, como tu mismo manifiesto aquí lo dice en la última parte, prácticamente hay que remitirnos a, a, lo, a los estatutos legales que nos dieron la independencia, es decir a nuestras primeras constituciones para tener algún marco eh, legal que digamos de allí sirva como punto de partida entonces el llamado eh, es a que bueno a, a agradecerte, a decirte y a los ciudadanos que se quieran sumar a, a este proyecto que bueno que a bien tengan comunicarse contigo. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, Marcelo, si alguien de verdad quiere eh, participar, ser parte de, de, tu, de tu planteamiento, de que es el planteamiento de muchos? Bueno, empezando por todas mis redes sociales que son las mismas, abgmcrobato, por la página que, si no, mañana va a estar disponible, también es abgmcrobato.org y también por Telegram, que dos en un canal y una cuenta en Telegram es a esto punto me es la central Centro probado, es la cuenta para comunicarse y CC Venezuela Libre es el, el canal por donde voy a empezar a enviar la información porque el WhatsApp ya no ya no dio la talla es demasiado sí. trabajo entonces a trabajar con tele. Sí, bueno, y, te, y, y tienes que arreglar un poquito también tu conexión, porque tuvimos bastantes problemas para que te conectaras en, en, en, a la transmisión. Fue una tragedia hoy. Sí, imagínate, si, si vamos a hacer un gobierno en transición y no tenemos bien el internet, bueno, imagínate. Este, mira, Marcelo, de verdad que yo te agradezco mucho esta, esta, invit esta invitación que hayas aceptado, nuestra invitación. Eh, el mayor de los éxitos, y bueno, el éxito tuyo es el éxito de todos, y y, y bueno, y tenemos que seguir pendiente y evaluando todo. Eh, te agradezco mucho, Marcelo, por haber estado con nosotros en esta emisión de Pensamiento Libre, hoy, 24 de junio del año 2021, a 200 años de la gesta liberadora de la Batalla de Carabobo, que dio eh, inicio a esa, a esa libertad que, que hemos perdido en los últimos años producto de, de, de, de lo que ya conocemos. Marcelo, ya para despedirnos, algunas palabras. Bueno, seamos ciudadanos, tan sencillo como eso. Como ciudadanos somos responsables por nuestra sociedad, por nuestra nación. Entonces, actuemos, no dejemos en manos de los demás. Justamente por dejar en manos de los demás es que los peores deberían poder hora de hacer algo para que ya no estén más los peores, porque ya murieron demasiados venezolanos y todos los que no murieron están pasando mal, excepto los corruptos y enchufados. Entonces, claro. seamos para cambiar nuestro país. Así es, muchas gracias Marcelo Crobato por, por haber aceptado la invitación. Bueno amigos, de verdad que lo me queda despedirme por esta semana y que pasen una feliz noche y muchísimas gracias.